el consultorio online de Dani Gutiérrez, Juliana Fráquia. Hola, hola, hola, hola. Bueno, bueno, gracias. ¿verdad? Gracias. Espera, no se me ofendan todos los otros profesionales que me encanta tenerlos, pero Juli, ¿cuándo viene la Juli? ¿Cuándo viene la Juli? Porque bueno, Juli, lamentablemente tengo que decir sí. que lo que tiene que ver con derecho de la salud sí, se así. pide un montón o no? Y se pide un montón porque eh, está habiendo muchas faltas de cobertura Ajá. y muchos tratamientos que se interrumpen y está muy como desfinanciado el sistema de salud. Y, y nosotras acá estamos a full intentando sí. despertar y que todos sepan cuáles son sus que derechos. Conozcan sus derechos, Exactamente. que es lo más importante. El tema de hoy va a estar muy bueno, así que desde ya activamos este consultorio online, este número de WhatsApp para que nos escribas y nos dejes tu consulta sobre qué. Rápido te lo digo, ¿qué es lo que tengo que saber a la hora de ir a una obra social y hacer mi pedido? ¿Qué es lo que tengo que quedarme para que el día de mañana no me digan ¡Ay, se te venció esto! ¡Ay, nunca quedaste registrado! Y eso nos lo va a contestar ahora, Juli. Bueno, Dani, hemos estado hablando muchísimo de todos los derechos que tienen las personas a tener un tratamiento o uh -huh. una cobertura oportuna ante una patología. Yo me enfermo o tengo que tomar un medicamento y tengo derecho a que me den ese medicamento, ese tratamiento según el pedido médico. Ahora, ¿qué pasa en la práctica? Yo voy con el pedido del médico, lo presento en la obra social, eh, me presento a los 20 días o a los 15 días, pregunto qué ha pasado y por ahí muchas veces me dicen no, no está o no, no lo presentó, o se venció ese pedido médico. ¿Por qué? Porque las prescripciones médicas muchas veces tienen 30 días. Entonces, ¿qué es lo que pasa en la práctica? Yo, qué sé yo, presento un pedido de cirugía, acompañado de un montón de estudios. Eh, cuando voy a reclamar la cirugía, que no me han aprobado, me dicen que tengo vencidos los estudios. Y no, no se puede. Bueno, a ver, se puede vencer o no, pero lo que pasa es que si la obra social fue inoperante y en vez de autorizarme una cirugía en cinco días, se tomó un mes y medio para autorizarme la cirugía, y después me dicen que se me han vencido los estudios, que tengo que volver a traer todo de nuevo, uno puede pensar que son todas maniobras dilatorias para dilatar esa cobertura. Entonces, ¿qué es lo que tiene que saber la gente? Cuando yo tengo la necesidad de realizar un tratamiento, ya sea empezar con a tomar un medicamento, realizarme una cirugía, hacer una rehabilitación, este, y eso es urgente o tiene, o lo tiene que cubrir de manera pronta, sí. lo primero que tengo que hacer es pedirle al médico que deje constancia de eso en el certificado médico. Ajá. Si a mí el médico me dice, bueno, mira, eh, tenés que operar a tu hijo y tiene que ser rapidísimo, porque si no puede sufrir tales y tales y tales perjuicios. Bueno, yo le tengo que pedir al médico que por favor deje constancia en el certificado médico de estos perjuicios que puede sufrir. Uh -huh. O que le ponga a la prescripción urgente o solicito se cubra prontamente en beneficio del paciente. Algo que deje plasmado en ese certificado médico la urgencia de mi pedido. Pero me da la sensación, Juli, de que muchas personas que están... En esa situación con el médico no, no, no se les ocurre en el momento, me parece que bueno, tiene por que eso ser es más responsabilidad importante. del médico. Bueno, pero por eso es muy importante que yo como mamá o yo como persona que me tengo que ir a hacer un tratamiento sepa anticipadamente más o menos la, las pautas para presentarlo. Una uh -huh. vez que yo tengo el pedido del médico sí. bien explicativo de lo que me pasa, uh -huh. este, le saco una fotocopia, uh -huh. entonces me voy a mi obra social, presento el pedido al médico y le pido que aunque sea me firmen esa fotocopia. Que la certifiquen, como que estuviste ahí. En las obras sociales hay una mesa de entrada uh -huh. donde eh, la gente que recepciona los pedidos pone un sellito que se llama cargo, donde uh -huh. sale el día a la hora y la firma de quien me lo recibió. Eso es fundamental porque es mi única prueba... De que yo dejé en esa obra social el primero de diciembre un pedido. Bien. Si no, ellos perfectamente me pueden desconocer que yo presenté algo. Lamentablemente pueden desaparecer esos papeles en la obra es que social. ¿Qué pasa? Por eso. Sí, Daniela, sí, sí. pasa. Por eso digo pasa lamentablemente. pasa. O, o pasa de gente que viene al estudio y dice, mira, yo pedí la cirugía para mi nene en noviembre del año 2021. Uh -huh. Después en febrero de este año. Bueno, ¿dónde están los pedidos médicos? No se los dejaron todos ellos. O sea que, por ejemplo, este caso que estamos diciendo de alguien que se tiene que operar, van a la obra social, dejan el pedido. Esa familia está esperando que la obra social le aprueben el pedido para la cirugía, medicamento, rehabilitación. En esa espera que te dilatan, esos papeles se pueden perder. O sea que vos llamás por teléfono y decís, estoy esperando que me avisen cuándo, usted nunca vino. Exactamente, y cuando uno, cuando uno manda una carta documento Cuando uno manda una carta documento Solicitando la cobertura eh, La obra social desconoce que tenga un pedido De esa persona, o la prepaga o, o el agente de salud, que sea Puede ser el Estado también O sea, a quien sea que corresponda Nosotros siempre nos quedamos con una copia Firmada Otro otro tips que por ahí está bueno Mirá lo que pasa inclusive Este Va una persona, quiere presentar Un pedido médico y no se lo reciben le dicen, no, no no te lo vamos a recibir porque ya hay un pedido médico para la operación de tu hijo. Ah. Entonces no hace falta que presentes otro. Pero de repente en ese otro el médico está reiterando urgente, está diciendo que si se delata va a pasar tal cosa, puede tener tal daño a la persona. Ajá. Y no se lo reciben. Ahí tenemos diferentes opciones. A ver. La más barata. Esa es la más común. La Y que eso, está eso desgraciadamente pasa un sí, montón. Sí. Una opción práctica es que yo... Le saco una foto a ese pedido uh -huh. o lo escaneé y lo mandé por mail a la obra social. Generalmente si yo me meto en la página web de la obra social o de la prepaga que yo tengo, hay un mail oficial que sale abajo en contacto. Y ahí el mail no puede desaparecer. Entonces ahí el mail no claro. puede desaparecer, porque aparte yo lo puedo hacer, lo puedo imprimir ese mail que mandé. Uh -huh. Entonces ya la persona ya se queda con una constancia, con una seguridad que ya tiene para defenderse de que dejó ese pedido. Lo puedo mandar por carta de documento. Bien. O tipearlo y mandarle una carta de documento a esa persona, pero inclusive me ha pasado que rechazan las carta de documento. Pero ¿cómo puede ser? No, bueno, y bueno. O sea que, resumen de esto que estás diciendo es que cada vez que vamos a la hora social a hacer algún trámite, nos quedemos en la mano con una fotocopia y mandemos al mail para el día de mañana. Firmada. Firmada. Por la persona que me la recepcionó. Si cerro, no me sirve de nada. Y que el día de mañana vos vuelvas a reclamar el pedido que hiciste y que no te digan, mira, su receta, su pedido no está, sino sí, está porque yo lo tengo acá. Ahora, Juli, importantísimo, ¿cuánto tiempo tengo que esperar para que me autoricen algo? ¿Cuál es el tiempo máximo? Bueno, esa pregunta... Depende, me imagino, la opción de lo esa que Esa pregunta, trata. Dani, es la pregunta para mí. ¿Por qué? Porque todas, todas las obras sociales o todas las prepagas tienen resoluciones internas, ¿no es cierto? Uh -huh. Donde te dicen, por ejemplo, bueno, yo tengo derecho a tomarme 20 días para darte una respuesta. O yo tengo derecho a tomarme... Bueno, esas son normas generales. Uh -huh. Pero en realidad, el criterio que rige... Va de acuerdo a la patología que yo tengo. Por ejemplo, sí. a mí me tienen que hacer una intervención urgente. Ajá. Yo presento el pedido, me dejo la copia o mando un mail con el pedido, solicito la cobertura urgente eh, y no me cumplen. O sea, no, yo no tengo por qué esperar el tiempo que ellos necesiten. Uh -huh. Yo tengo que esperar el tiempo que mi médico me dice que es el tiempo que yo tengo que tener esa prestación. Total. O sea, hay prestaciones, hay una persona que puede dejar un pedido médico y al otro día tiene que haber una respuesta. Julia, hay personas que tienen enfermedades gravísimas. O les interrumpen en, los tratamientos, eh, Dani. Y les cambian de un día para el otro la medicación que están tomando por otro laboratorio que no está bien. Y les dilatan esto, bueno, tenés que esperar mucho papel para autorizar un remedio que hay personas que necesitan ese remedio o sea, sí o sí es supervivencia. No, mi consejo es que cuando está en juego la salud, sí. cuando está en juego una enfermedad grave, cuando está en juego incluso la vida o, o daños gravísimos que se pueden causar, por ejemplo, por no realizar una operación a tiempo, por no tomar un medicamento a tiempo, basta de paciencia. Sí, basta. O sea, hay un obligado y ese obligado que a mí me está negando uh -huh. es responsable civil y penalmente. Está incurriendo en un delito penal sí, si no sí. me dame la prestación. Entonces, que la gente se empodere un poco. Yo que conozca su derecho y sepa defenderse. Y no creo, Juli, que no tenga tanta paciencia. Yo creo que con todo lo que hemos hablado en este consultorio desde, desde que arrancó el año, me parece que por lo menos desde acá hemos ayudado un montón sí, porque... a que. Ustedes sepan cuáles son sus derechos en lo que tiene que ver ¿no? la salud. Y me encanta porque ya se empieza a activar este consultorio online, así póngase, señorita. Sí. ¿Usted está preparada para contestarle a los alumnos que por están supuesto, del otro lado? Por supuesto. Bueno, vamos con la primera consulta. Buen día, me gustaría saber por qué las obras sociales se tardan tanto en pagar al personal que realiza las terapias a las personas con discapacidad. Wow, mira, ese tema nunca lo hemos tocado. Bueno, ese es un tema desgraciadamente que, que afecta a, a la gente que recibe la terapia, porque ahí el obligado es la obra social con el pre, con el, los prestadores que te han claro. contratado. Claro. Entonces, los que quedan perjudicados son los chicos, por ejemplo, que están en una terapia y esta persona que la obra social... No le paga, o sea, está contratada, o sea, ya hay otro tipo de obligaciones uh -huh. de la obra social. Uh -huh. Ahora había muchísimo miedo porque había un proyecto que querían cambiar el financiamiento de las prestaciones con discapacidad, que es un proyecto, gracias a Dios, ha quedado, el... o sea, todavía no ha no avanzado. Pero es tan importante el derecho como cómo lo hago real, real al Total. derecho. Porque si no, ¿de qué me sirve tener derecho si no le pagan al prestador y el prestador me corta la prestación? Bueno, pasamos con la segunda Sí. Tengo a mi hija que es asmática, que es eh, asmática crónica, necesita un remedio que es muy costoso. Uy, el tema de la medicación. Oh, es tremendo, es tremendo. Y la obra social le dice que su cobertura no le alcanza para esa medicación. ¿Qué puedo hacer? Todo puede hacer. Todo, lo único que no puede hacer esa mamá es dejar que su nena no tenga el medicamento. Uh -huh. O sea, ¿cómo hace? Primero, lo que tiene que hacer es que el médico le haga un muy buen certificado médico donde explique la situación, la condición, la necesidad imperiosa de que tome ese medicamento y por qué ese medicamento es el apropiado. Uh -huh. Con eso se va a la obra social, mejor si va con un escrito o algo, o alguien Esto es lo que, que lo de decir, claro. Sí. Pero si no, si por ejemplo no querés contar, querés ir vos, te vas con ese certificado médico, le sacás una fotocopia y lo dejas. Uh -huh. Y esperás el tiempo razonable. Ahora, eso de que no entra en la cobertura, esto la gente lo tiene que tener clarísimo. Sí. A ver, todo lo que son resoluciones del Ministerio de Salud, donde sí. dicen los porcentajes de cobertura, 40% para tal medicamento, 70% para tal medicamento, 100% para tal medicamento... Es así. 100... No, son parámetros, son guías. Si yo tengo que tomar un medicamento que es indispensable para mi salud y tiene una cobertura solo del 40%, sí. por ejemplo, sí. y yo no puedo pagar ese otro 60%, hasta que yo pruebe, que yo no puedo pagar ese 60, bueno, ese tema para lo hemos que hablado. sea obligada la obra social a darme el 100%. Bueno, ese tema de la medicación lo hemos hablado un montón, pero... Viendo, digamos, los mensajes que nos llegan, lo vamos a, lo vamos a volver a sí, tocar. porque es tremendo. Porque evidentemente es, es, es tremendo. Y voy a ir con el último mensaje porque, bueno, sí. lamentablemente nos queda poco tiempo. Buenos días, mi madre tiene 82 años. Hace tres años espera que OSEP... Ay, te juro que la gente OSEP le entregue los audífonos que ya estaban aprobados con todos los estudios presentados dos veces, Juli. Y certificado de discapacidad. ¿Qué podemos hacer? Bueno, lo que... Es tremendo, ¿no? Lo que estamos hablando acá. Bueno, ahí volvemos más o menos a lo mismo. ¿Cuál es el tiempo de espera sí. o la paciencia razonable que tiene que tener una persona? Tú puedes esperar un mes, dos meses, ahora dos años. ¿Dos años, por Dios? Y esperar a que usted eh, me ponga en una licitación general gigante y que busque precio. Y que por ahí, ¿sabes lo que pasa? Llegan y le dan a la gente otra prótesis. Sí. Otro audífono, que no era el que te habían probado, el que tu médico te había dicho. O sea que perdiste dos años. Eh, no, es tremendo. ¿eh? No, no, yo le re, a esa persona le recomiendo ¿Eh? que vaya de nuevo con el médico, que explique por qué no puede estar con privación auditiva la madre, porque te deprime, te aísla, te deja, te desconecta del mundo. El daño es tremendo. Es tremendo. Bueno, eh, Juli, nos quedó clarísimo entonces, cuando vamos a la obra social a realizar algún trámite, tenemos que llevar fotocopia, siempre el Siempre darnos una prueba una prueba que nos pongan un sello de que Los lo recibieron. mismo que les, a, que les queda a ellos les queda a ustedes y después lo pueden hacer a través de mail. Les sacan una foto y lo mandan Eso al es mail. es lo más simple. Es lo más simple desde acá que les podemos decir que hagan a la hora de hacer algún trámite en alguna sí. obra social. Bueno, vamos a volver a tocar el tema de medicamentos, ¿te parece? Es tremendo ¿Sí? el tema de medicamentos, sí. sí. Bueno, Juli, muchísimas gracias, no, gracias a ustedes, es Un chico. gusto.